Enviar y recibir información en Python. En Python, el envío y el recibo de distinta información se realiza a partir de sockets. Estos son puntos donde el sistema está esperando una información, de tal forma que, una vez accedido a ello por un usuario externo, es capaz de dejar allí información o de obtenerla, de tal forma que es posible comunicarse a través de estos sockets. Podemos observar cómo estos funcionan. Se puede invocar la librería de Python socket, la cual, es capaz de generar los, estos objetos, con los cuales podernos comunicar a través de la red, por ejemplo, Internet. Podríamos generar un host o punto huésped donde podríamos dejar eh, la información. Esta podría ser la IP que tuviésemos asignada. Igualmente, podríamos elegir un puerto, pudiendo elegir un puerto arbitrario o uno específico para nuestras comunicaciones, ya que en ocasiones podemos también utilizar un puerto específico el cual no, no sea un puerto típico. Sin embargo, también es posible la creación o la utilización de los puertos comunes para el ordenador. Eh, también, en ocasiones, es necesario el permitir el acceso a través del sistema operativo a estos puertos, ya que de lo contrario no se puede acceder a ellos. Podemos ver cómo se puede crear un socket, el cual puede estar dentro de un entorno WID. En él se crea una llamada a la librería socket, creando un nuevo socket, el cual tiene una serie de características. Este sería, por ejemplo, para comunicaciones a través de Internet. Podemos observar que se pueden hacer una asociación a un host y a un puerto, de tal forma que este, esto se utilice. Igualmente, se puede iniciar la, la escucha en ese socket, mediante la orden s.list. También podríamos intentar aceptar las, las conexiones realizadas, de tal forma que podríamos aceptar una conexión que se intentase por un tercero o por otro programa que nosotros hayamos creado. Con esta conexión, o mientras exista esta conexión, podremos realizar una serie de envíos y recibos de datos. Esto es la parte que se debe ejecutar en el servidor, ya que existen dos tipos de conexiones, una de servidor, la cual ofrecerá los datos, y otra de cliente, la cual hará acceso a los datos. Igualmente, estos roles podrían intercambiarse. Sin embargo, generalmente los servidores suelen proporcionar una serie de información y los clientes suelen recibir esa información, de tal forma que la cantidad de información que envían los clientes suele ser inferior a la que reciben los servidores. Igualmente, los servidores suelen disponer de conexión a, a una gran cantidad de clientes. Sin embargo, los clientes únicamente se suelen conectar de manera voluntaria a algún tipo de servidores. Podemos observar cómo podríamos crear la zona de... O el, o la ejecución del código para el cliente. Deberíamos incluir el nombre de un host al cual queremos conectarnos, con el puerto el cual conocemos que debemos usar para esa conexión. Igualmente, crearemos un socket y crearemos una conexión. En esta conexión podemos enviar un, unos datos, como por ejemplo un string. También podríamos invocar otra información con la cual obtener otra información del servidor. Esta, esto, esto generará un envío de datos al servidor, y el servidor... Nos, nos responderá con otra serie de datos, los cuales los podemos recibir con la orden SRRecibir. Recibir. Una vez recibidos los datos, estos se pueden mostrar, de tal forma que ya hemos re realizado la conexión y el envío y recibo de los distintos datos. Esto, sin embargo, es posible que sea un tipo de conexión excesivamente básica, lo cual puede dar lugar a algunos tipos de usos malintencionados de tal forma que esto debiese evitarse con el uso de una conexión segura. Para ello es posible utilizar la...